a mi canal y si no me conoces aquí tienes mi Instagram ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? En el vídeo de hoy A ver, como ya está en el título Que a pesar de que se lo han robado Pues así reaccionó cuando les regalé el iPhone Os debo una explicación Este vídeo lo estoy subiendo como medio año después ¿vale? El cumpleaños de Joel fue en octubre A finales de octubre Y lo celebramos por el 25 para celebrar también nuestro necesario Entonces, os debo una explicación de por qué no lo he subido antes Resulta que justo cuando grabamos el vídeo Fue cuando nos llamaron de que nos podíamos mudar Obviamente no dijimos nada en ese momento Pero nos mudamos a la semana siguiente literal Entonces como que ese vídeo lo deja apartado para, tenemos algo que contaros El vídeo de nuestra casa Y entonces prioricé obviamente todos los vídeos de la mudanza No sé si me he explicado bien, pero bueno Así que, <risa> no me lo sé que me acabo de hacer las cejas Y se verán súper rojas Lo vais a ver ahora porque me lo habéis estado viendo un montón Porque sabéis que yo le regalé el iPhone 11 Pro a Joel Sí que es cierto que el título, pues como veis Ya se lo han robado Y es decir, cuando nos mudamos a Barcelona él ya se fue a hacer parkour una tarde Y sin darse cuenta, fum se lo quitaron Bye bye móvil. Felicidad siempre chicos No es el fin del mundo Es algo material Sí, cuesta mucho dinero Pero es algo material Y a Joel no le pasó nada Y es lo que importaba en ese momento A pesar de todo esto Os voy a enseñar ya su reacción Pero no solamente el iPhone Sino que Voy a explicar los regalos, puesto que es un blog de caza. Os voy a explicar el plan de su cumpleaños que vais a ver en el vídeo, pero es que en el vídeo lo que más vais a ver va a ser la reacción del iPhone, porque no grabé casi nada del blog en plan como un blog normal, puesto que queremos disfrutar un montón. El plan era ir a Valencia exclusivamente porque allí está el parque de colchonetas más grande de España, entonces, pues yo eres un loco de las colchonetas y pues lo llevé allí. Justo en el hotel, focado en tres regalos: el iPhone y dos más que veréis. Y al día siguiente, ya pues grabé en plan desde el tren hacia el hotel. En el hotel no era ver nada porque ya veréis lo que pasó, nos llevamos una desilusión. Pero no importa, y nada, ahí se si cortó el el blog ¿vale? Os voy a dejar ahora todo y luego vuelvo. Chao. Bueno, chicos, estamos en el tren de camino a Valencia. He preparado? Bueno, no he preparado nada, me estoy rayando, chicos. no quiere decir palabras para un artista. Tengo un regalito especial que he hecho con todo mi amor, que pues se lo quiero dar cuando lleguemos a los descendentes. Estamos de camino a Valencia. Llegado sí. y yo llego. Vamos a la habitación. Sí, sí, sí. Mirad cómo voy, voy enganchada a la maleta. This is the room not oh, bad. Al menos es una cama de matrimonio. Aunque seguro que no tenemos bañera. ¿Ves? No tenemos bañera, chicos. Hoy hemos venido a Valencia por un motivo. Sí. Claro, no hemos venido por venir, ¿no? Es que le llevo al parque de The colchonetes, colchonetes más, más grande de España. <risa> muy ilusión regalarle eso. Iremos esta tarde a las 7. Ahora mismo son las 4 y 4. Vete al aseo y déjame a mí sola con mis seguidores. No sabes, vale, lo primero de todo es abrir la ventana. ¿Me escuchas, verdad? Tiene... La, la puerta no llega hasta abajo. No. Oh f. Estoy muy nerviosa. Voy a beber un poquito de agua. Tengo los regalos. Solamente piensa que es un regalo Yo tengo tres. El iPhone. Es que uno lo creo. El iPhone va a ser el último. ¿Vas a tardar mucho? No. ¿No? ¿Eh? No, no. Vale. ¿Y tú? Lo digo por ponerme en una partida de la una... ¡Corta! A ver, os explico lo que estoy haciendo. Básicamente, guardarlos debajo de la sábana porque si sí, Él lo va a ver en la pantalla, entonces. Voy a intentar esconderlos. What? ¡Ya estoy! Ay, ¿Más o menos? Cinco vale, pues en cinco minutos nos vemos. Unos momentos después. Aparece un plano. <ríe> Es que estoy muy nerviosa, amor Está aquí abajo, ¿vale? Así que le voy a pedir que te hagáis la vuelta, lo saco y te lo doy para que lo hagas, ¿vale? Date la vuelta ¿eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? <risa> ya Tú ves abriendo <risa> El momento de desilusión <risa> Pensaba que era la Play, pero no No, no, a ver, la Play, es de pequeña no va a ser ah. <risa> oh, Intenta coger <risa> ¿Te gusta? A lo mejor así no... No, voy a cambiar Bueno, chicos, el primer regalo me había encantado Es que esto no me gusta bien mí O sea, prefiero... Sé que cuesta un montón de dinero Y prefiero gastarlo en otras cosas No es por... Es que me, no, me siento mal ¿Por? Por decirte que no me gusta No, no es que, no es que si no te gusta... Bueno, tengo otro, ¿vale? Ya. Esto sí que es la play. Esto es la play. En la play es Call of Duty. <risa> ¿Qué el otro? Pues tienes regalo. Vaya, vale, te da vuelta. Vale, amor. Levántate un momento. O sea, quítate la camiseta. Toca mi cordón. ¡Oh! ¡Lo tengo demasiado! No, así. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, vale. pum, pum, No. Este es el aplan. Sí. No... estoy loca tío. ¿Qué haces? Qué bruto, verdad Estoy loca ¿Qué haces? Se te va Se te va a muy... ¿Qué haces? <risa> Lo compré en Madrid ayer Hacemos una cosa ¿Y? Devolvemos todos los regalos que, que <risa> hemos ha comprado cancelamos todos los hoteles <risa> y, Hombre tío, ¿qué haces? Ya, pensaba devolver la colonia te devolvería todo de verdad ¿El chandel también? Sí, que me sobra, Lara se te va la cabeza que se te ha ido. <risa> <risa> eh, bueno, es aparte del bien. iPhone te, te, te he puesto garantía. Ah, tienes. Ah, ¿sabes lo que tienes? ¿De la mejor tienes? novia del mundo. <risa> ¿Te ha gustado? Sí, bueno, gustar tu ¿no? uh -huh. rollo. <risa> Bueno, ¿quieres decir algo a la cámara antes de configurar y todo eso? A ver, abre mi careto, tío. Que me he puesto el rimel que no es waterproof. Vale. Yo no sabía que iba a llorar con esta mierda. Estaba muy nerviosa, amor, y Es que sabía que te hacía sentir, o sea, tengo que Espera decir. un momento. ¡Shh! No. No. Vale. Ya. Tengo que decir que aparte de lo que ya sabéis que es la mejor novia del mundo, que ya tengo el mueble, así que ya la, lo hemos dejado otra vez. <risa> ¿Qué coña? <risa> <humor, ya? risa> Aparte que ya sabéis de que es lo mejor novia del el mundo Cuando yo gane un poco más de dinero Bájala ¿Qué? <risa> Habéis visto que en otros canales hay guerras de broma. A partir de ahora muchos de mis ahorros Van a ir para una guerra de regalos No Sí. Ya verás ¿No ¿Qué dices? Este sí está tonto Y Que os suscribáis, le deis like Y que lo compartáis mucho Para que al menos recupere un poco de dinero. Que la loca está enferma de la cabeza. <risa> Tengo que decir que cuando estábamos, cuando íbamos a venir hacia Valencia, hemos comido y me ha dicho: ¿puedes pagar tú? ¿Puedes pagar la comida? <risa> Yo, yo, es que me esperaba algo tocho El iPhone, ¿no? No uh -huh. Me esperaba algo tocho, rollo Air Sí, me ha dicho, serán unas iPhones Force, unas Converse, tal Y yo o sabía que, no sé, de repente digo, oye, pues mira, se lo voy a comprar Porque es que, ¿vosotros sabéis todas las cositas que ha hecho este niño por mí? Pues ha hecho muchísimas cosas y creo que se lo merece después de este año casi y medio que me ha dado Tampoco sí, tengo que dar las explicaciones Si quiero, el iPhone lo quiero Él me ha hecho, me ha hecho conseguir muchas cosas y si puedo comprarte el iPhone es porque tú me has ayudado a que yo pueda comprarte el iPhone. ¿Esto no se va a quedar? Bien. Que sí, tonto, tío, es que yo no la hago las cosas para que luego me las devuelvan. Este era el momento de los regalos. Luego iremos a lo de los saltos y tal. Os pondré alguna toma de algunos saltos y eso a ver si he conseguido hacer algo esta vez. Así que nada, ahora vamos a configurar el iPhone. Y entonces Y ya descansar un poco antes de las 7. Bueno chicos, estamos en el tren de vuelta a Alicante, todavía no he acabado aquí porque también tengo otro regalito Que es una noche otro hotel Bueno pues ahora yo os explico un poco, vamos a llegar a Alicante, cenaremos, iremos al hotel, os enseñaremos el hotel Y fin del vlog no, este tan maravilloso No, no se puede elegir A ver, es que nosotros ya estuvimos en este hotel cuando nosotros, eh, bueno, justo el día que volvimos, la verdad De hecho, si te fijas bien en los detalles, te llevé ayer al mismo hotel al que tuvimos la primera reserva Mira que hemos estado en hoteles pero sí, nuestro sí. primer hotel en este hotel fue cuando tú me pediste de volver. Sí, sí. Entonces todo tiene sentido, amor. Solamente hay dos habitaciones con jacuzzi en este hotel. Tú solamente eliges la habitación con terraza y jacuzzi. Pero es que mirad cómo era el jacuzzi de la, o sea, de la otra vez que reservamos. Y mirad cómo es el jacuzzi de ahora. Es solo para una persona. Pero lo bueno es que podemos ajustar la temperatura. Al menos tarda al menos en llenarse. Tío, pero es que el otro era tan perfecto porque era enorme. O sea, era como una piscina, de verdad. Pero bueno, al menos tenemos esto, que son chuches. Que esto lo reservas aparte. Bueno, chicos, nos vamos a por el chole, que es nuestra cena. Cacolat. Chole y galletas. cacao lat para los que no lo entiendan. Así que eso. Nos vemos. Mañana. Buenas noches. Buenas bueno pues nos vemos mañana, nada, nada de nada Ya os digo, soy una youtuber de mi Y no grabé un vlog en condiciones Pero bueno, lo importante era el contenido de los regalos Os gustó mucho este vídeo Que es el de los regalos que le hice ayer Por sus 18, así que pues también en el 19 Pues quería enseñaros lo que leí Y ya está ahí, nada más interesante Así que este es mi vídeo de mmm, random. No tiene otro nombre. Espero que os haya gustado y ya os digo, a pesar de que ahora mismo os ha gustado, ¿no? A pesar de que ahora mismo no tiene el móvil yo confío siempre en el karma y existe, existe Así que, don't worry, be happy y si os ha gustado, dale like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo